a Todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un nuevo vídeo de World Thunder. Esta vez Carelia. Hace tiempo que no jugaba en este escenario. Es uno que personalmente me gusta bastante. Es un escenario para poder emboscar. Aunque hay ciertas zonas llanas que son <ríe> una auténtica temeridad pasear por ahí. Bueno, pues salimos con tanques rusos, BR 7.7. Y en un principio voy a salir con mi querido T-34-100 Venga, empiezan los lagueos Otra vez Venga, este s 3 Déjame pasar, tío Yo soy más rápido que tú Gracias Vamos a por la zona B No lo he dicho, pero vamos a por la zona B Evidentemente si parto desde la derecha Me interesa ir a B Hubiera querido A Hubiera partido desde la izquierda bueno, aquí por aquí hay que pasar rápido Muy rápido No hay que perder velocidad Porque en un momento Tantos huecos, tantos pasillos Tantos Vamos a decir Boquetitos o espacios entre rocas Te pueden arrear ¿Cómo me acaban de arrear ahora? Venga, un m 48 ¿De dónde me ha dado, tío? Desde ahí arriba bueno, mira el tío. Bueno, ha sido listo. Venga, vamos a salir con el IS4M. IS4M con un PR 7.7. Dos vehículos de apoyo. Vamos a intentar aprovecharlos. Venga, este tanque dar un salto como un caballo. Ay, qué desastre. Venga, vamos por aquí. Vamos a ver, pero voy a escoger esta vez un caminito que algunas veces suele ir bastante bien. Normalmente con un tanque tan pesado como el IS-4M no lo he hecho nunca de bordear este barranco y coger aquí a la derecha la subida y desde ahí es una buena zona de vamos a decir de campeo para todos los que suben desde el respawn de la derecha tienen que pasar por ahí la mayoría es uno de los caminos más rápidos y desde aquí en esta parte de arriba pues venga tanque medio, ligero, ahí justo, un poco más arriba, a ver si me da tiempo de llegar no, yo creo que se los han cargado venga vamos subiendo venga Ay. subimos en primera así tiene más fuerza venga vamos, así que le pesas mucho pero venga, fuérzate no va a quedar, no va a quedar nadie a quien mata. bueno, aquí estamos, en el sitio ahí, más o menos por ahí ahí es ideal para freír a todo el que va hacia B subiendo justo desde el respawn si pillas a dos o tres, perfecto no responde, no me jodas, tío. Álmate, álmate. por aquí no me. Buah, que ah, cuidado, por ahí no. Ah, aquí a la derecha. Ah, aquí venga, cálmate, cálmate. Venga, bien. Oh, ahí arriba, cebollas. Están todos en el respawn saliendo. ¿Eh? ¿Esto qué es? Ah, no, eso es compañero. Aquí justo a la derecha tiene otra bajada en el barranco que está, no te pilla abajo muchas rocas no hay es una bajada bastante vertical yo suelo dar marcha atrás aquí ¿no? justo, exactamente no caes tan rápido para no destrozarte una oruga ni nada sin no tener que reparar y venga, vamos hacia B hacia B por el camino este de la derecha que en teoría esta parte, este flanco es donde están mis compañeros venga vamos hacia ver somos lentos pero somos cojonudos <risa> pero <risa> también somos muy lentos recargando ese es el problema de este tanque bueno, si este si ese tanque recargar en 12 segundos sería el rey de, del world Thunder los si ese fuera más rápido recargando sería el rey, venga vamos, estamos cerca de B. Venga, rápido bombas nah. se que me han visto pero no, no en un lado fino aquí a la izquierda dos tanques medios un tanque medio Aquí a la izquierda me lo voy a encontrar en cuanto asome. Venga, vamos a ver la zona B. Directamente. Apuntando hacia allá. Venga, vamos, vamos, vamos. No lo veo, venga, me quito, me quito de aquí. Venga, vamos. Y siempre dando el frontal y venga, vuelta rápida. A mí me pueden subir por cualquiera de estas dos zonas. El tío sigue estando ahí sigue estando ahí, conquistando B, ya le he llamado la atención venga, venga, vamos me está buscando ya, me está buscando vamos a darte la vuelta rápido, bueno, zona capturada ah, golpe venga, estás por aquí, estás por aquí venga, ahí está venga, tienes que regalar Ahí, venga, asómate, asómate bien, estupendo, tanque inglés esta jugada me ha arriesgado bastante bastante He dado todo el lateral, todo el costado Y porque iba yo Bueno, porque estaba yo ya justo en ese momento Totalmente preparado para disparar Venga, vamos avanzando ¡Eh! ¡Una sorpresa, ahí tenemos un amigo con arbustos es Otro inglés parece que es Venga, yo estoy recargando Venga, me queda poco Vamos, venga ¿El Problema con este tanque No puedes fallar un tiro Es muy bueno, venga, ahí está Ah, ya me dio. Aguanta, aguanta. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, cargando. Falla el tiro. Venga, marca, marca, marca. Vamos a marcarlo. Vamos, vamos. Venga, impacto. Vamos, vamos. Ah, estupendo. Ay, gracias, compañero. Muy bien. Esa marca ha tenido su precio en oro. <ríe> si hubiera dado tiempo de estupendo que buenos compañeros estamos la zona B es nuestra y estamos en inferioridad de condición pues vaya tela vamos, vamos somos muy lentos pero maravillosos <ríe> venga visita, tenemos visita Ah, oh, ya están tomando B, No me jodas, tío. Me vais a hacer trabajar hoy. Bueno, creo que son dos. Mal rollo, mal rollo. A ver qué tenemos aquí. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga un mar de que no me ha visto. Venga, vamos, vamos. ¡Ay, mierda! La inclinación. Venga tanque alemán. ¿Qué? Venga, vamos, vamos. Venga, no me jodas Venga, que no era Venga, el mar de ya me ha visto Venga Ay, fallaste con el misil No me jodas que eso no era para haberlo destrozado Venga, hombre No me jodas A esta distancia y por ahí, aunque Venga, ahora ya tengo dos tíos contra mí Uno por cada lado Y yo recargando Venga, solo que con disparo Y tengo que reparar Desastre Estoy totalmente vendido. Estoy solo. Venga. Uno ahí asoma. Y el otro irá por el otro lado. Correcto. Por ahí viene. Venga. Venga. Ese estoy muerto ya. El Tiger. Bueno, habían dos. Ya se habían sumado tres. Tiger por la derecha y dos por la izquierda. Que ya estaban en la zona B. Vaya desastre. Venga. Tenemos vehículo de apoyo. Lo aprovechamos. Venga. Pero esta vez vamos no a salir de aquí, voy a salir de la izquierda. Bueno, la zona vez de ellos. Vamos a cumplirnos rápido porque desde allá arriba nos pueden arrear. Pero vamos directamente al respawn ya. Están a 600 metros. A ver. ajustamos a 600 metros. 650, bien. oculares no Nos asomamos la torreta. Vamos a ser discretos. Atacar el punto B. Claro. Estoy yo para atacar el punto B con ese tanque. Si estaba ahí pues, más solo y más vendido. ¿Para no paran de mirar ahí. Ahí, ahí hay disparos del bosque. Venga, por ahí hay... una tontería venga, vamos a cubrirnos vamos a ir poco a poco avanzando vaya. bueno joder tengo que reparar a ah, la oruga vaya cebollazo ha tirado no sé cuántos árboles y mi tanque ni se ha movido pero la oruga me la ha dañado venga reparando 13 12 12 4, 3, 2, 1 venga, reparados no, a ah, qué pasa ah, he arrancado antes ay, ya no digo siempre paciencia pues nada hombre, tenemos aquí un amiguete venga, vamos marcando un tiger no lo ves el de antes venga, ahí está amiguete A 300, 200, sí, a 200 llega. Sí, sí, prácticamente a 200. 160 en cuadrantes, algo menos con 200 metros, nos sobra. Está ahí, la de la roquita. El tío dispara. Ahí habrá más gente marcándolo. Lo he marcado. Ahí parece que... No se sé, parece que ha caído? Ahora sí. Ahora sí estamos reparados. Paciencia. Vamos para allá. Bueno, menudo bombazo. Si no se la han cargado antes, ya con ese bombazo prácticamente listo. Nos olvidamos de él. A Otra cosa, calamar. Venga, vamos. Ahí marcan en el bosque allá arriba. Vale, está bastante lejos por allí Mira, no queremos los árboles iríamos el planeta Mi compañero avanzando ese cazacarros estamos poniendo la tortada a estos vamos venga, por ahí por el bosque por ahí, marca, marca Mira, nada, vamos a por aquí el respawn, mi compañero dispara venga, joder. dale caña, está el tío por ahí arriba a ver si lo vemos a ver si lo vemos, nada no se ve nada, nada no veo nada mi compañero pidiendo apoyo, venga intentar no tirar el puñetero arbolito el árbol el árbol la ramita esta vale pero el árbol venga despacito ahí está muy bien vamos que poca gracia me hace pasar por aquí aquí estás descubierto totalmente si, si no estuviera p tomada desde aquí arriba te zurran pero de lo lindo el oro estaba muerto pero me pareció ver algo por ahí por la derecha Luego detrás de estas rocas pues voy bien cubierto Venga, vamos a ir poco a poco acercándonos lo tenemos a 240 metros la zona c vamos despacito Venga, vamos a ver qué nos encontramos por aquí vigilando siempre la espalda Que sigue habiendo gente oh, oigo algo por ahí Venga, que, que se oye, que se oye Compañía Estoy solo alrededor Mi compañero está muy lejos, no creo que sea él Está muy cerca Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí cerca ¿Dónde está? ¡Ah, ahí está Hombre, amigo Tiger A ver, a ver, a ver, a ver no jodas tío, venga que me pillas venga, despacio, despacio vamos mucho ruido nos ha costado, ha disparado ah, se ha caigado mi compañero, vale una pena venga, porque esto no vas a salir Venga, vamos despacio, ahora sí, venga ya, listo venga, aquí te espero ahí está, perfecto ah, si le podía si podía, si le pudiera haber reventado antes me hubiera salvado a mi compi pero otra vez lo de siempre los tanques rusos siempre con ese pequeño defecto de no poder bajar el cañón la depresión en el cañón es nula el IS4M en este caso es un tanque pues no sé cuántos años de diferencia podrá tener con este tiger bastante se le ocurrió a los rusos coger y hacer eso con sus tanques ya los alemanes lo habían hecho 30 o 40 años antes Bueno, en fin Venga, chicos, cubrirme Venga, cubrirme, muchachos Bueno, habría que atacar C, ¿no? Millones de gracias Lo dicho, <risa> Vale, C ah, ah, te niegas Bueno, pues nada eh, Tengo este es un compañero que está ahí animado, venga, venga, venga, ese antiaéreo va toda pastilla. Hemos tomado la iniciativa. Venga, 150 metros, estamos ahí al lado. Sería una pena llegar y que nos reventara. Pero puede ser muy posible. Ahí está mi compañero. ¿eh? Llega y se pone a tomarse Al loro que el respawn está por aquí. Y... Venga, vamos a echar un vistazo. 300 metros, más o menos Es buena distancia, por pues si aparece algún pájaro Nada, nada, nada Venga, a ver si vamos Toma, Con los puntillos, tomando pero Espérame, compi No te lo comas todo, tío Anda, vamos Ahí sí, a ver si me arrean ahora Hola, hola, sí Venga, me como la antena Venga, gira Venga, no me fastidie con un cablecito. Es más fuerte que un IS4. M, venga. No me jodas. Venga, vamos a quitarnos aquí. Rápido, venga. Esto está ganado. Muy bien. Venga, ya nos quedamos por aquí. A defenderse si a alguno se le ocurre asomarse. Que prácticamente yo creo que nadie se va a atrever ya. Casi nadie. Esto está esto está ganado. Venga, que no nos maten Venga, ponte aquí A ver si alguno quiere matarte Antes de perder la partida ver ver para atrás no seas tonto. Ahí está Séptimo en el equipo Pues el IS-4M Ha resultado ser Muy, muy, muy eficaz Aquí en este escenario La primera vez me lo destrozaron, claro Contra dos o tres rivales Y con un tiempo de recarga de Veintipico segundos altos Venga, han dicho séptimo, 27, 7, 27, muy bien, perfecto, hombre, y la, y la recompensa, el battle pass, muy bien, estupendo, pues no ha estado mal, al final el IS-4M ha dado la cara y ha conseguido, pues, hacer una buena partida, normal que tenía vehículo de apoyo. Esto ha sido todo en Carelia, espero que os haya gustado el vídeo, dame vuestra opinión sobre este escenario, cuáles son vuestros puntos, Digamos, de campeo, por ejemplo, aquí en este escenario. Y nada, recordaros a todos, como siempre, que en la caja de los comentarios abajo tenéis enlace para el Discord, Escuadrón Ibis, por si algunos queréis apuntar y formar parte de él. Y os dejo también enlace de Twitch, el canal de nuestro compañero Daconius, Daconianus, perdón. <risas> Y recordaros que en el canal de Draconianus pues todos los jueves hacemos directos a partir de las 8 y media hora española. Pues nada, eso ha sido todo, espero que os haya gustado la partida, dejadme vuestros comentarios, sugerencias, ideas, en fin, lo que se os ocurra. Esto ha sido todo en Karelia y nos vemos en un próximo. Chao.